A ver, básicamente es lo que vemos siempre, ¿no? Eh... Hola, el guante del manco, ¿cómo estás, querido? Buenas noches. Eh... Tenemos lo que tenemos siempre, el tema de las atmósferas festivas. Ahora lo que sí, hay un par de cosillas nuevas. Um... Dice, además de tu felicidad que aporta este proceso, de los adornos definen el nivel de tu atmósfera festiva. Uh... Mayor será el nivel de atmósfera festiva. Esfuérzate para subir de nivel y acumular Aún más recompensas, directivas, créditos Consumibles, etc Bueno, alguna de las dudas que iba a haber de este año Si va a haber oro en las cajas Va a haber oro, va a haber tanques Va a haber un montón de cosillas, o sea Va a ser todo bastante parecido A lo que pasó el año pasado Para lo que no estuviera en el año pasado Tenías que decorar el ambiente Del garage, tenías que Había un arbolito de navidad, en lo cual Mientras más jugabas, más recompensas te daban, Más... Eh guirnaldas y esas bolitas de cosas que uno cuelga en el arbolito moisés y todas esas cositas no sé cómo dice moisés es? moisés no sé cómo es bueno todo eso eh, y eso lo vas colocando en el arbolito y lo vas llenando y a medida que vas llenándolo te va dando más recompensa y a medida que vas progresando te va dando más nivel de créditos por ejemplo del nivel hasta el nivel 4 te daba un 15% más de crédito poner no me acuerdo cómo era pero del nivel 4 al nivel 6 te da un 25%. Del 6 al 8 te da un 35% y el otro en un 50% ponele. Del 8 al 10 o algo así. O algo así. Milton Barriga ¿cómo estáis? Munia, ¿cómo andáis? ¿Todo bien? Che, Munia, ¿no tenés calor? Vos que sos quilmeño, yo estoy muerto de calor, chabón. No puedo más. Estoy tengo la remera toda empapada porque me la mojé porque si no no podía más. <tose> Dice, alcanza el nivel 5 de la atmósfera festiva, festiva para desbloquear espacios de vehículos... Y convertir a tu vehículo en una de las operaciones eh, festivas. Más 200. Juegas con estos vehículos y obtén bonificaciones de las operaciones festivas según el tipo de eh, vehículo. Ok. Más 100% de experiencia de la tripulación. Las artis y, la, y los cazas. Eh. Después tenemos los pesados y los medios con 50% de experiencia de combate. El otro era la tripu. Este es para el tanque en sí, el 50%. Para pesados y medios y para los lights, los tanquecillos, los, los, los que van con ruedines por ahí. Y los ligeros en general, 200% de experiencia libre. Eh, ¿No tienes un video del año pasado? Uh, sí, debe haber por ahí, pero no, la idea, Frank. Christopher, digo, perdón. Fue hace exactamente un año. O sea, no, no tengo nada más para... Han habido más o menos unos... 200 videos después de ese video eh, Carlos, ¿qué me dices? ¿Qué quieres Carlos? Me dices, ¿qué pasa si ya tengo todos los japoneses? Y me dan los planos de su nación Sale que en nivel 3 o 4 dan 60 japoneses eh, No sé, tendría que averiguarte la verdad Me mataste ahí Claro, sí, claro, está bien la pregunta Si tenés toda la línea ya japonesa hecha O sea, los planos te, no te sirven para un nada Uh, construye con las, bueno, las colecciones tradicionales Navidad, Año Nuevo Mágico, Año Nuevo Y Año Nuevo Lunar Bueno, pero creo que le cambiaron el nombre Porque antes era Año Nuevo Bueno, Año Nuevo Lunar estaba Pero creo que era Año Nuevo Chino O me parece algo así, ¿no? Bueno, hasta un 40% multiplicador especial de créditos uh, No te olvides que cada adorno grande Ah, los adornos grandes y los pequeños Los adornos grandes te van a conceder Un 2,5% más de créditos ganados uh, por eso dice que el total de tus bonificaciones de créditos al librar batallas aleatorias puede ser de un 50%. A ver, empecemos a sumar. Tenés eh, 50% de bonificación de esto. O sea, este es el mes para hacer platita a lo loco. Platita créditos, digo, ¿no? A lo loco. Tenés 50% de esto. Si tenés cuenta premium, tenés un 50% más. Y si tenés un tanque premium, sumás más o menos un 30, un 25, un 40% más. Depende del tanque. Si tenés eh, reservas personales, le metes una de 100%, 50% o 200% de crédito. Y en una batalla podés llegar a sacar un palo, un millón y pico de créditos. Es una locura. ¡Hola, Jimmys! ¿Cómo estás queridos? A veces salvas al equipo rebotando los proyectiles y no puedes dañar y por eso no obtenés nada. Ah, bueno, sí, no, no, está bien. Sí, puede pasar. Todo puede pasar en la vida del Señor. Uh, pero la bonificación de créditos no es lo único que conseguirás a través de las colecciones. Reúne una colección entera para garantizarte un estilo de salud, Jimmy. Creo que sí, ¿no? ¿Cómo estás, querido amigo? Uh, Todo bien. Uh, y nadie dijo que solo tienes derecho a una colección. Completa cuatro conjuntos. Bueno, como siempre. Bueno, acá tenemos los camos, ¿no? Las diferentes camuflajes de los. A ver, Navidad. Eh, más o menos. Año Nuevo Mágico. ¿Qué tiene? Naranjas. Me gusta, este me gusta. Es muy tipo psicodélico, muy raro. Este, quiero este. Año Nuevo, me gustó este. Eh. Bueno, es bastante parecido al otro. Que parecía un mantel, ¿no? Y Año Nuevo Lunar también me gustó. Me gustó Año Nuevo Lunar. Me gustó, en primer lugar, gana este para mí, año nuevo. Segundo, año nuevo, no, segundo segundo este y tercero el de las naranjas, boludo, vale, malísimo. Este no, no me gustó muchas muchos que digamos. Uh, um, los objetos de nivel 1 son los más fáciles de conseguir, mientras que los nivel 4 son los más inusuales y sí, sí. Bueno, pero igualmente eso lo vas a... Eh, Vas consiguiendo, y si no vas consiguiendo, a medida que vas jugando vas rompiendo fragmentos en la maquinilla esa que vas haciendo crack, crack, crack, crack, y vas haciendo los que te faltan, y listo, ya está, eso no es quilombo. ¿Cómo conseguir adornos? Puedes obtener adornos de las siguientes formas: completando misiones en batallas aleatorias y consiguiendo cajas decorativas, creándolos con el gran co Avisame, Jimmy, si querés entrar, boludo. Sabes que yo no estoy en el Discord, pero. Me avisas y voy. Voy corriendo. Estoy con mi cuenta normal hoy, no estoy con la de Sheriff. Porque voy a hacer algún. eventillo. Ya que me rompen tanto en eh, ando ¡Elando con tu cuenta! ¡Corneta! Ahí voy a jugar con mi cuenta. Eh... Cualquier cosa. Estoy acá en la sala de vivo en YouTube Twitch. Ok, bueno, ya está esto. Ah, esto no importa nada, boludo Bueno, yo estoy acá eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver eh, Completando misiones de batalla Al completar las misiones de la batalla festiva conseguirás cajas que contienen Tres adornos aleatorios y artículos para el juego Directivas, consumibles, créditos, etc Directivas Al completar misiones con, eh, obtenés Directivas, consumibles Sí, sí, sí, por eso, boludo Hola, Curioqui, ¿cómo estás, querido? Eh, directivas, consumibles créditos, directivas, consumibles créditos. Si la suerte te sonríe en esta caja también podrás encontrar adornos grandes. Si la suerte te sonría, o sea, debe, debe tener un 5% de probabilidades, pero puede pasar, puede pasar. Lo importante es que puede pasar. Eh, pero tenés que tener un tarro, te digo. O sea, un, una suerte. El 13 empieza a Quirovista. Comienza el 13 hasta el 14 de enero. Eh, Argentina a las 8 de la mañana. O sea, el 13. ¿Qué cae? ¿Lunes? No, viernes 13. Viernes 13. Eh, bullicio de año nuevo. gana una batalla. Causa al menos 500 puntos. Bueno, esto después vayan viendo el Que si no es un quilombo. Es un montón. ¿Siete cajas. Por seis cajas. Ok, bueno. Eh, ¿Cómo crear adornos? Bueno, esto. Es como siempre, la maquinita de siempre. Bueno, lo digo por si alguno no, <ríe> no... tengo paciencia para leer todo esto, pero... Lo digo por si alguno no estuvo el año pasado. Rompe los adornos que no necesitas y utiliza los fragmentos. Coloca los fragmentos con el gran colisionador de adornos que dan forma a los adornos. Y entró el Jimmys. ¿Cómo andan Jimmys, queridos? Todo bien acá ¿y vos. ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo. Con todas las pilas, boludo. Porque dormí una siesta y tengo, tengo todo el power encima. Parecía bien que arrancó tarde el directo, digo, qué raro. Sí, no, no, no, pero porque tenía problemas con internet No, porque... No, si me levanté hace un rato igual Sí, esa es la otra también que se me pasó por la mierda sí, sí, tenía unos pequeños problemines con internet y Estoy grabando... ¿Se ve bien, boludo, que lo estabas viendo? ¿O más o sí, o menos sí, bien? se ve No, no, no se ve todo bien Ah, porque lo está con calidad baja por las dudas Bueno eh, Hola Leo, querido, ¿cómo andan? Mira, tanta gente que no veo hace tiempo Ahora vamos a estar jugando unos pelotones Con todos los que quieran jugar pelotones y voy a estar haciendo un sorteillo, un eventillo Un eventi... eventirijillo ¿Cómo diría? No sé, Flanders <risa> Me retrabé, boludo Eventi... Ev eventiri ¿Cómo sería, boludo? ¿Vos qué sabes, Jimmy? Eventirijillo Ah, está, eso Eventirijillo Bueno, eh, ¿Cómo estás con esto de, de, de las navidades? ¿Estás emocionado? Eh, ¿Estás excitado? Cansado. ¿Cómo estás? ¿Cansado? estás cansado Claro, vos estás sí, laburando, ya. vos estás laburando, por eso yo no. Estoy cansado con las preguntas. Sí. Pero bueno, fui y armé un post ahí en el grupo de Facebook, en el de World of Tanks de Latinoamérica, y ahí puse las preguntas más habituales con sus respectivas respuestas. Y que el que tiene dudas que ve ahí. Ah, boludo, lo pusiste acá en el chat, pone pegado ese si que el link, boludo. Así todo el mundo ya queda tranqui. Ya Chicos, todas las preguntas que tengan para hacer, ahí el Jimmy las, las pone ahí en el chat y así ya no le preguntan. <ríe> Pobre Jimmy, boludo Buenísimo, bueno, eh, ahí va, espectacular Así que si tienen preguntas, sí, pues ahí están todos Claro, siempre son la misma pregunta Y una y otra vez en todo En Discord, en Facebook, en el foro. <ríe> ¿Cómo hago para hacer CC? ¿Cómo tener una cuenta de Sheriff? ¿Cómo? ¿Van a para ver cajas navideñas? Eh, estaban todos diciendo que ¿No arrancaba hoy el evento de Navidad? que, es que ah, arranca chicos, arranca, arranca, arranca, arranca el 13 No sé qué sí. Sí. Eh, Si era en <risa> eh, no, no, está perfecto, está así. perfecto. ¿Cuántas preguntas son? Eh, no sé, ya armé algunas que se me cruzan por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, para, para, porque las quiero ver, boludo. Me interesa mucho. Porque tus posts son muy buenos. A ver, vamos a leer. Cuando, bueno, acá están eh, las preguntas. Podríamos decir, vamos a leer las preguntas frecuentes. <coughs> eh, que tiene que ver con el what no se podría decir así preguntas frecuentes o oh, fax, sí eso es lo que más habitualmente están preguntando y hay algunas viste de, de, de variedad algunas cositas específicas claro como nadie lee la sección de noticias de World of Tanks claro <risa> claro de resumirlo y ponerlo ahí dale perfecto bueno yo voy a leer lo que puso Jimmy acá en World of Tanks eh, Latinoamérica oficial o América Latina oficial mejor dicho que son algunas preguntas concretas con respecto al evento. Por si tienen alguna duda, acá vamos a leerlas. A ver, dice, ¿cuándo comienza el evento de Navidad? Bueno, el 13. Bien, 13 de diciembre comienza y ahí tienen los respectivos horarios, depende del país donde sean. Si son de México a las 5.20, Colombia, Ecuador, Perú a las 6.20, 7.20 de Bolivia, Venezuela, 8.20 de Argentina, Chile y Uruguay. ¿Cuándo finalizará el evento? El 14 de enero, a sus respectivos horarios. No anda diciendo todos los horarios. Eh... Y dice, ¿habrá un periodo extra hasta el primero de febrero? esto no lo sabía. Donde el efecto de los vehículos de las operaciones festivas continuará vigente junto a la bonificación de créditos. Ah, sí, sí, sí, siempre hay un tiempito. Esto último solo aplica a los tanques que se encuentren en los espacios. Eh, en los espacios de tus vehículos de las operaciones festivas. Ok. ¿Habrá regalos al loguearse? Sí. ¿Y serán? Que estaban preguntando ya hace un rato justo. Mirá, Jimmy ya. Con esto ya nos ahorra bastante sí. tiempo. Eh, dice, ¿habrá regalos al llegarse, Sí, bueno, habrá regalos. Y serán tres. Cajas pequeñas con adornos. El raro tanque ligero francés premium de Tier 2. Con tripulación entrenada al 100% y en espacio de garaje. Y tercero, una carga. Objeto especial del evento. Ok, bueno. ¿Se sabe qué es una La carga? carga es, sí, es, eh, van a obtener una carga a medida que suban de nivel en el ambiente de la atmósfera festiva ah, okay. las cargas son para evitar que te salgan duplicados los adornos, viste, ustedes van al generador de adornos sí. tienen los fragmentos, viste que vos vais y bueno, voy a crear un adorno a nivel 5 sí. cuando ya estás más o menos igual esto es recomendable más o menos cuando estás al final de los adornos, claro no al principio cuando estás medio al final, viste, que te faltan algunos Y dices, bueno, voy a crear uno nivel 5 Y vas más a la suerte, te sale repetido Sí, me ha pasado, me quería morir Sí, la típica, a mí me ha pasado también decir Esto qué hace este, Esta carga, ustedes la activan Y entonces cuando ustedes generen el adorno nivel 5 Les va a salir uno que no es repetido Ah, qué bueno, chabón, buenísimo esa idea boludo, espectacular Sí, esa, la verdad que es buenísimo No, porque antes pasaba Limitadas hmm. pero... Cielo en el No, que no, porque por ejemplo Digamos, cuando vos tenés que ir completando el, lo, Los diferentes adornos Llega un momento que los tenés prácticamente todos Y va a haber un momento que te va a faltar un adorno Y antes era totalmente aleatorio O sea, podías romper 15 fragmentos Y te gastabas fortuna en esos eh, En esos fragmentos que tenías que construir Y no te salía, y no te salía Y tenías que seguir, y no te salía En cambio ahora vamos a poder utilizar esta carga Entre comillas, que se llama así carga Y con eso directamente vamos a eh, Ya a Vamos a obtener el que nos falta directamente. Está buenísimo. ¿Podremos decorar el garage? Sí, completando una serie de misiones diarias. Obtendrán cajas con adornos que usarán para subir. Para subir el nivel de la atmósfera festiva y obtener recompensas. Buenísimo. Ahora me voy a poner los lentes, boludo. Me parezco un viejo. <risa> eh, ¿Habrá bonificación. Sí, ya está. Dice. Y las bonificaciones de experiencia en combate libre y de tripulación. Este año se realizó un cambio, ahora podrán usar los vehículos de las operaciones festivas. ¿Qué significa esto? Recibirás espacios para tus vehículos de las operaciones festivas por alcanzar niveles de la atmósfera festiva. Solo los tanques desarrollables o los de recompensa pueden colocarse en los espacios. Ok, y estos recibirán experiencia especial de experiencia libre, de combate y de la tripulación. Uh, dato importante Desde el 13 de diciembre al 14 de enero Pueden cambiar los tanques cada 30 minutos Y de forma gratuita Pero desde el 14 de enero al 1 de febrero Pueden cambiar cada tanque de las operaciones Una vez al día Ah, o sea que pasa de 30 minutos Cada 30 minutos a una vez por día Exactamente okay. eh, Es así, el año pasado Para los que recuerdan Para mm. los que son nuevos mm. Habían cuatro colecciones para completar sí. no voy a decir porque no me las recuerdo cada colección te otorgaba algo Una te otorgaba crédito Bonificación de créditos Otra de experiencia Otra de experiencia sí. de tripulación Y la última experiencia libre sí. Como lo que vieron Vio Hugo Remini, Es que la que primero se completaban O la que todos se enfocaban Era la de créditos obviamente sí. Entonces que dijeron Bueno, vamos a hacer lo siguiente Sin importar eh, Qué colección estén completando Vamos a poner la bonificación de crédito Ah, ok buenísimo. Entonces esas Con cada adorno que hagan Obtienen un cierto porcentaje El máximo es 40% O sea, si tienen todos los adornos okay. Y a su vez están los adornos grandes Que son 4 2,5 cada uno Claro, y cada uno, te o sea, que te dan 10% más Llegan al 50% de crédito <coughs> ¿Ese sí. 50% de créditos Está activo hasta el 14 de enero okay. Del 14 de enero al 1 de febrero Sigue activo, pero solo Para los tanques que van a poner en Las operaciones los tanques de operación. Ok, perfecto. Para el resto no. Ok, ¿se sabe cuáles son los tanques de operaciones? O todavía el no? que vos elijas. ¿Ah, cualquiera? Es, es así. Vos llegas a nivel, creo que es 6. Sí. Y se te habilita un garage para un tanque eh, nivel 6. Sí. Vos vas al garage, elegís cualquier tanque investigable de nivel 6. Sí. Y lo asignás. Uh -huh. Ahí. Perfecto. Y ese tanque va a tener... Esa, esa bonificación perfecto, buenísimo va a tener la bonificación de, no sé si es ligero de experiencia libre, si es de artillería de tripulación, etc claro, si sí, agarro y por ejemplo agarro mi 85M y salgo con ese, ponele, y listo claro y con ese tengo las bonificaciones de lo que corresponda según un, un tanque medio, ponele, y listo claro, okay. ponele que usas la S-51 va a ser de nivel 7, va a ser la S-51 va a tener tal cosa, y así esos, hasta el 14 de enero se van a poder cambiar cada 30 minutos Buenísimo. Sí. O sea, yo voy, juego, qué sé yo, dos partidas con un tanque, pasan los 30 minutos y pongo otro. Y cambio, ok. Es gratuito, no hay problema. Ahora, del 14 de febrero al. del 14 de enero al 1 de febrero, solamente se puede cambiar una, una vez al día. día. Uh -huh. O se pueden cambiar con mil créditos por lo que viene un video. Oh, o. Sea, que habrá que ver si. Claro. Te salió muy. Oh. <risa> <risa> <risa> ok, ok, ok. Quería eh, hablar de suspensión. Está muy bien, está muy bien, sí, sí, sí, se notó, se notó. Casi nos asustaste a todos, boludo. Eh, casi me caí de la silla. Eh, ¿Se pueden obtener adornos extra de forma gratuita? Sí, al cliquear. ¿Pero qué es un arti? Ah, no, no, estás hablando de cliquear diariamente. Ah, ok, en las damas. Ah, perdón, perdón, me equivoco. cliquear en mala mía, chicos. Eh, sí, al cliquear diariamente en las cuatro damas que verán en el garaje. Obtendrán un adorno aleatorio de sus respectivas colecciones. Perfecto, buenísimo. Eh, no completé las colecciones de años anteriores. ¿Podré hacerlo ahora? Bien, eh, por supuesto que sí. Si no tuviste la ocasión de completar las colecciones de las operaciones festivas 2018 o 2019, ahora podrás hacerlo, luego de alcanzar el nivel 10 de la atmósfera festiva. Ah, o sea que primero tenés que terminar esta y después puedes arrancar con las otras. Eh, tenés que llegar a nivel 10 de atmósfera. Okay. Tenés que llegar a nivel 10. Uh -huh. Eh, Recién puedo Hacer antes. anteriores. Te habilitan los anteriores álbumes. Ok, perfecto, clarísimo eh, La otra pregunta ¿Y las cajas grandes? ¿Dónde están las cajas? Lo más esperado por muchos de ustedes Las cajas navideñas estarán disponibles Este año Cada caja contiene un adorno de nivel 5 Y un adorno aleatorio Además de monedas de oro Y cuenta premium de Watt Hasta vehículos premium raros y estilo 3D completamente nuevos. Bueno, buenísimo. La verdad que espectacular. Yo creo que está más que claro. Están, están buenas las preguntas. Son bastante concisas, digamos, en el sentido de... es lo que la gente quiere saber, digamos, ¿no? Eh, así que está, está muy bueno. A ver, voy a leer alguna que otra preguntilla. Si alguno, porque mientras estaba leyendo no podía leer el, el chat. Eh... Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Sí, ahora jugamos pelotones chicos, tranquilos Sí, sí, Seba, ahora podemos jugar pelotones eh, ¿Qué habrá en las cajas? Me refiero, un tanque Sí, Seba, habrá Días de cuenta premium, habrá Oro, habrá, en las cajas grandes digo Habrá tanques eh, raros Y qué más me estoy olvidando Nada más, oro, cuenta premium, tanques Y adornos Y adornos, eso me estaba olvidando, eran cuatro cosas eh, Lo que no me quedó claro En el video oficial es el tema de las cajas de regalo ¿Habrán para completar cajas de regalos Especiales? Perdón, ¿habrán para comprar cajas de regalos especiales? Eh, sí. La respuesta es sí, ¿no? Jimmy, para comprar son, sí. Si no, o las... sea, hay dos tipos de cajas, están las cajas chicas que son de adornos nomás, que son las que van a obtener por misiones. Sí. todos los días van a estar las mismas misiones, se reinician y ustedes al completarlo, tienen esa capita y sacan a dos. Okay, las sí. otras cajas son las pagas. Las grandes, que sí van, las compran Claro, las cajas grandes Las compran y obtienen Bueno, como ya dijiste Oro, okay. diafremium, tanque etc Ahí está, eh, clarísimo a su, Pues, o comprarlas para vos O regalarlas a otro comandante Ah, ok O sea, yo por ejemplo Quiero regalarle, no sé Bueno, hay que ver cómo salen, ¿no? Si, si salen en set de tres cajas De cinco cajas, no sé Lo que salgan Agarro y compro, por ejemplo Un set de tres cajas Y se la regalo a Jimmy, por ejemplo Puedo hacer eso, ponele Si tengo ganas Claro Ok Claro, vos, con vos lo pagás y en vez de dártelo vos, se lo das a alguien. Perfecto, ok. Eh, eso me pasó el año pasado, se repetían siempre los de la construcción de nieve. Sí, bueno, por eso hoy esta vez va a estar lo del tema de la carga que nos va a servir. Eh, mejor verte como viejo a no ver una mierda. <ríe> sí, no, ya se me tengo que poner un lente, chicos. Hola, pudding, ¿cómo estás? Che, van a organizar un asado para los tanqueros cercanos a la provincia de Buenos Aires, el guante del banco. Eh, es... Eh, no sé mm, Está complicada la cosa Está complicado sí, a nivel económico es un, es un quilombo Imagínate, <risa> ya es un quilombo organizar un pelotón acá, imagínate boludo eh, sí. Hola chicos, hola Vergara, ¿cómo Buen estás Mati? ¿Todo bien? Eh, Leo Hernando, ¿pudiste ver las replays que te mandé? Mm, no, la verdad que no no, no, vi, no pude ver casi nada chicos Últimamente vengo bastante complicated Me escriben por privado todos Justamente con el mismo tema Si sí, pude ver sus replays Y la verdad es que no eh, anti Antiduplicador eh, Esas son las cargas Que ah, evitan que te salga el mismo ítem. Okay, o sea okay. mismo uh -huh, Perfecto, o sea todo lo que dijimos de la carga Es este anti duplicator Ok, perfecto exactamente Recomendable que lo usen al final del evento Porque al principio No tiene mucho van a a tener No tienen adornos, entonces saca lo que le salga les va a servir. En claro. caso muy raro, les va a repetir. Ya más o menos para el final, que si les faltan pocos adornos, ahí sí les va a salir repetir. Claro. Ahí usan los antiduplicadores y listo. Buenísimo, espectacular. Bueno, quien no sabe cómo se usa esta máquina, chicos, por las dudas, acá tenemos eh, lo que es la colección. Vos podés elegir entre las cuatro que hay, la china, la, la común, la otra y la otra, que no me acuerdo cómo se llama yo tampoco. Vas. A ver si cliqueo. No, no pasa nada, ¿no? No. Eh, después tenemos los niveles. Eh, al azar o uh, nivel 1, 2, 3, 4, 5 vas eligiendo ahí lo que más querés después lo que necesitas si es ya sea la puntita del árbol o las guirnaldas o las pelotitas de plástico o las cajitas chiquitas esas o lo que quieras, vas cliqueando ahí uh, charge ah no, pero eso es para el autocarrador ese y después le pones ahí craft, no sé qué el botoncito de abajo y ya creas el, el dif los diferentes cositos bueno, ustedes me entienden eh, por cada en... Agrego un comentario ¿Sí? Por cada filtro que ustedes agregan El costo del ítem del, del adorno va a aumentar okay. O sea, si ustedes ponen de nivel Por ejemplo, aleatorio Y ponen El, el álbum aleatorio sí. Va a ser la opción más barata ah sí Les va a salir el costo menor Si ya ustedes Seleccionan un nivel, por ejemplo nivel 3 Ya el costo Va a ser el doble que en aleatorio Y si a su vez Eligen un álbum en específico Por ejemplo, año nuevo no acuerdo, chino, ¿creo que es, mm. Se duplica nuevamente el precio Claro, O okay. sea que todo en aleatorio es más barato A medida que le van seleccionando Los los niveles o los álbumes O ambas, va a ir aumentando el precio Sí, también tiene que ver un poco también con Esto con lo que dijo Jimmy hace un rato Capaz que te conviene eso, los más específicos Que son más caros, lo vas usando más adelante Y en principio tiras aleatorio a los perros Porque es lo mismo Digamos, te va a salir ahí, seguramente... Creo que son... Hmm. Diga, sí, digo. creo que son como 300 y pico adornos este año, así pues que... Es. Al principio van a tirar aleatorio y les va a servir, así que denle aleatorio, tranqui Ya después, cuando ven que empiezan a tener cierta cantidad de adornos, ahí sí le empiezan a dar más específico Claro Igual lo más útil son los nivel 5, que son los más difíciles de obtener Sí, sí, sí, sí. Cajas grandes No tienes tiempo para coleccionar adornos Ningún problema, échale un vistazo a estas cajas grandes Repleta de adornos y artículos valiosos Para el juego que puedes regalar a otros comandantes Cada caja contiene un adorno de nivel 5 Y un adorno aleatorio También llenamos estas cajas Con todo tipo de regalos, desde monedas de oro Cuenta premium de Watt, lo que dijimos Vehículos premium raros y estilos 3D Completamente nuevos Ok eh, Colecciones 2018-2019 Bueno, esto es lo que dijimos también eh, una vez que consigas el nivel 10 de la atmósfera festiva Vas a poder completar las operaciones eh, festivas de años anteriores eh, Y por último y para que disfrute plenamente de las vacaciones decidí extender junto con, de, de la, junto con mis fieles damas de la fortuna El efecto de los vehículos de las operaciones festivas Desde el 14 de enero hasta el 1 de febrero Y aplicarlo a la bonificación de créditos máxima que consigas durante el evento Bueno, perfecto Creo que está más o menos todo claro, chicos. No sé si alguno tiene alguna duda. Sáquese la hora y, y, y ya está. Y no rompa las bolsas. Eh, aclaro una dudita mm. que andaba dando vuelta también. Sí. Eh, al, si no mal recuerdan, el año pasado dieron tres cajas grandes de regalo. Pero esas fueron por un evento aparte, no por este de Navidad. El evento de Navidad dieron tres cajas chicas, ¿cómo van a ser hoy? Lo que pasa es que el año pasado estaba el Santa versus Krampus o algo así, no me acuerdo bien cómo era el, sí. el, el evento. que era Santa contra un, un demonio, no sé qué. Sí, no, yo no Esa... lo. No ah, bueno, estabas. Eh, Santa versus Krampus. Ah. Había un evento, tenías que canjear un código, y al canjearlo, si salías ganando, por ejemplo, elegiste Santa y ganabas Santa, te daban tres cajas grandes Sí, sí, sí. De las premiums. Eso quiero aclararlo, eh, porque algunos pensaban que este año iban a recibir esas tres cajitas gratis. Eh, llega a salir ese evento, tal vez, pero. Por ahora sí no. son solo cajas chicas. Perfecto. Ok, perfecto. Pobre Mr. Carlos dice: el año pasado solo me salió un Turán 3 y el M4 Improve. Qué mala suerte. Y es complicado, sí, sí, sí. Eh, pero bueno, chicos, es así.